En este video vamos a ver cómo geometrizamos una entidad. Ustedes deberán partir de la entidad que generaron el lenguaje formal 1. Lo primero que deberán hacer entonces es dibujar la, la estructura geométrica interna eh, y para eso deben valerse de la estructura geométrica que han, las estructuras geométricas que han estudiado el lenguaje formal 1. ¿Bien? A partir de esa estructura van a tener que redibujar la entidad es decir, que podemos llegar a eh, realizar cambios en la misma en pos de eh, realizar justamente una geometrización con precisión. ¿Bien? Entonces, muy probablemente van a partir de algo semejante a esto que ustedes están viendo en pantalla, eh, que es lo que ustedes ya han entregado, y van a tener que analizar eh, esta estructura para poder redibujar la, la entidad eh, final. Nosotros lo que vamos a hacer en este video es mostrarle justamente una metodología posible para hacer este trabajo en la computadora. Hemos tomado como ejemplo el, eh, la entidad que, han, que les han presentado en la práctica inicial del lenguaje formal 1. Eh, estoy trabajando en Inkscape y voy a crear acá desde archivo... Voy a venir a nuevo eh, a partir de plantilla. Voy a crear un documento nuevo, pero a partir de plantilla. Voy a elegir hoja en blanco. Acá, en tamaño de página, voy a elegir a 3 Y en la orientación voy a elegir horizontal. Crear. Perfecto. Voy a maximizar mi área. Como primer paso y... Eh, yo he realizado un análisis de mi estructura geométrica, voy a definir una rejilla constructiva. Esta herramienta, esta utilidad que nos ofrecen los eh, programas de ilustración, debe, debe servirnos, debe funcionar siempre para facilitarnos el trabajo. ¿bien? Es decir que si aplicar una rejilla a mí me está dificultando el trabajo o me impide trabajar, entonces no tiene sentido que la utilice. En el caso de ustedes en particular, deberán evaluar si van a usar o no una rejilla eh, como base para generar esta estructura geométrica. Entonces, yo eh, he evaluado justamente, he analizado mi estructura geométrica y voy a crear una rejilla desde, vengo a archivo, propiedades del documento. Acá arriba, fíjense en el menú, me dice rejillas. Le voy a dar nueva. Bien, lo primero que voy a hacer es configurar las unidades de la rejilla. le voy a poner en milímetros. Esto es muy importante que lo configuremos desde un principio. Yo al analizar mi, mi estructura geométrica he definido que el módulo que a mí me es útil eh, como rejilla es el que tenga 15 por 15 milímetros. Es decir, 1,5 centímetros. Esto es 15 por 15, quiere decir 15 por 15 milímetros. Este cuadradito que vemos acá abajo tiene 15 por 15 milímetros. El color de las líneas secundarias y el color de las líneas primarias tienen como objetivo solamente ayudarme en la identificación de la modulación. En este caso, voy a cambiar el color de las líneas primarias por una cuestión práctica de que me ayude, eh, de que me permita identificarlas eh, más fácilmente. Nada más. Y esta línea primaria cada, en este caso coincide que yo voy a usarla cada cinco líneas primarias. Perdón, cada, sí, bien digo, cada cinco líneas secundarias voy a usar una línea primaria. Bien, si yo acá lo cambio, supongamos a 8, fíjense que en el documento no se modifica. Lo voy a volver a 5. Listo. Una vez. Ah, bien. Y otra cosa que les quería mostrar acá es: al lado de la rejilla está la opción de ajustar. Me tengo que cerciorar, si trabajo con rejilla, que esté siempre, ajustar siempre a rejillas. ¿Bien? Para facilitarme el trabajo. Ahora sí cierro. Y ahora, lo primero que, ya que he configurado todo esto, lo primero que voy a hacer es guardar este documento. Voy a ir a archivo, guardar como. Bien. Eh, yo le voy a poner este nombre entidad 2. fíjense que la extensión es .sbg este es el formato nativo de Inkscape guardar muy bien ahora lo primero que voy a hacer entonces es dibujar un cuadrado voy a, antes perdón voy a abrir, eh, voy a venir a capas acá, capas yo en principio voy a trabajar con una sola capa pero la voy a renombrar Haciendo clic, puedo modificar el nombre de la capa. Muy bien, tengo mi capa creada, o sea, en realidad el programa me ofrece una capa por defecto, pero la he renombrado. Lo primero que voy a dibujar entonces es mi cuadrado. Voy a empezar por el cuadrado de mi entidad, de mi estructura, perdón. Acá en el menú izquierdo del, del programa me ofrece eh, la herramienta Crear Rectángulos y Cuadrados. Y esta herramienta, o sea, este cuadrado, se genera a partir de la diagonal. Es decir, yo pico en el ángulo superior izquierdo, luego cierro, en este caso 4x4 módulos lo que yo necesito, y pico, en la, o sea, cruzo la diagonal y así se define mi cuadrado. Fíjense que me ha permitido dibujarlo con mucha precisión y rapidez porque estoy trabajando con la rejilla. Yo cada vez que me acerco a una intersección de rejillas, el programa me dice, fíjense ahí, se lee tirador a intersección de rejilla. Bien, entonces es como que el cursor sí o sí va a crear el, el eh, cuadrado, en este caso, en, desde esa intersección a esta intersección. Lo siguiente que voy a hacer es modificar eh, el relleno. No me interesa que tenga relleno este cuadrado. Voy a ir a objeto, menú arriba, objeto, rellenos y bordes, y en esta ventana lateral se me habilita las opciones de relleno y trazo. En relleno voy a hacer clic en esta crucecita sin relleno y desaparece. Y el cuadrado en realidad quiero que tenga contorno, color de contorno en rojo. Entonces aquí modifico, puedo modificar eh, el tono, el hue, puedo modificar la saturación, bien, y el brillo. Perfecto. Bien. Lo que sigue es en mi caso dibujar el triángulo. Una opción que me ofrece Inkscape es crear desde esta opción crear estrellas y polígonos en el menú izquierdo del, del programa me ofrece crear bueno, polígonos o estrellas. En este caso sería un polígono de tres esquinas. Pero ¿qué sucede? que Inkscape me va a ofrecer dibujar un eh, triángulo equilátero y en el caso de mi estructura eh, lo he hecho con un triángulo isósceles, entonces en este caso no sería la mejor opción para dibujar triángulo, con lo cual yo lo voy a eliminar, y voy a recurrir a otra herramienta que es el dibujar curvas Bézier y líneas rectas otra vez, como yo sigo trabajando con rejilla simplemente voy a picar en cada uno de los vértices de mi triángulo según el tamaño y la modulación que yo ya definí y al volver a mi, al punto inicial, la figura se cierra. También voy a cambiarle el color de trazo. En este caso me está faltando... Ahí. ahí está. Y acá puedo modificar el estilo de trazo. Le voy a dar un poquito más de grosor, le voy a dar 0,5 milímetros. Ahí está. Perfecto. ¿Qué sigue? Voy a continuar con el, eh, con el círculo. En mi estructura eh, geométrica, el círculo, el, el centro del círculo coincide con el, el vértice eh, inferior derecho del cuadrado. También, entonces quiere decir, tiene 4x4 módulos que yo necesito dibujarlo en este eh, cuadrado contenedor a mi círculo. Entonces, desde la herramienta crear círculos, elipses y arcos, yo voy a, a estirar. Simplemente eh, la lógica para dibujarlo es la misma que el cuadrado. Defino mi círculo a partir de la diagonal. Pico en el ángulo superior izquierdo, eh, bien digo izquierdo, y voy a estirar la modulación que necesito de 4x4 a la diagonal del vértice eh, inferior derecho. Bien le voy a cambiar a un amarillito, en este caso, mi triángulo, ahí. Por último, necesito generar unas líneas auxiliares que corresponden o que mm, coinciden, mejor dicho, con eh, la estructura eh, interna de cada una de las figuras. En este caso yo necesito eh, el segmento del... De la, del, en el caso del cuadrado del, del eje vertical sería voy a picar ahí arriba pico acá abajo y para cerrar este segmento fíjense que si no me sigue dibujando tengo que hacer doble clic ahí está ahí está mi eje de simetría en el caso del cuadrado voy a dibujar otro eje el, el eje de simetría del círculo en este caso coincide con el diámetro Bien, y el último es uno que yo tengo que usar que va desde el centro del, del círculo hasta la parte media de la base del triángulo. También para cerrarlo doble clic. Otra vez, eh, esto lo he podido dibujar con mucha facilidad y precisión porque tengo activada mi rejilla y he analizado esta modulación para que eh, todos los elementos tengan coherencia con la rejilla dibujada voy a guardar muy bien, ha quedado mi estructura geométrica dibujada, otra cosa que voy a hacer es copiarlo control C, control V. lo voy a tener duplicado esto porque en el siguiente video lo que vamos a hacer es justamente eh, ir recortando y uniendo esta estructura para generar mi entidad y me conviene tener el duplicado por cualquier cosa poder volver al original, muy bien continuamos en el siguiente video